Vuelve Que te estoy confundiendo con las flores Que adornan los defectos de las casas Donde aún hablo de ti Vuelve ¡Vuélvete a reír mientras bailamos! ¡Y ciégame el jardín, que ya no llueve! Mañana hay una fiesta y me ha invitado el ron a hacerme daño, a hablarle a otras mujeres del cielo de tus labios, ahora que vivo solo, me crecen tus enanos, me da miedo las noches, te quiero pero es raro, te conozco de siempre, llegaste hace un rato, Nieve, te cambio por tu ausencia en los lavabos, me cuido menos, debería dejarlo, como tú me dejaste, puedes... Quedarte con la playa en los abrazos Te lo llevaste todo, yo hago barcos Y miro a la ventana, puede ser Que vuelvas otra vez y hagamos Navidad te rocé la piel, una estrella fugaz, ayer te pude ver, creo que eres más feliz, me dio por recordar.